Hay que tenerte porque me miro así, hay cada vez que yo toco en la mesa. Está copiado. hay que tenerte porque me miro así, sí, sí, sí. Ay, cada vez que yo toco en la mesa. Está la descubierto, pero le voy a decir que todavía me queda tres y cincuenta y estoy pensando en gastarme ese aquí. Y, y es que no se preocupen que yo no me voy a ir, si antes primero con no de pagar la cuenta. No tenga miedo, haga cerveza, no tenga miedo, venga cerveza, con este negro no habrá problema, con este Si esa morena se llega a sentar aquí, donde estoy yo, así me dormiré Y cuando... Si esa morena se llega a sentar aquí, donde estoy yo, así me dormiré Y si con la yo que me te previsto, posiblemente que me lo que me Si con se perdí, señor aquí. El celular y en el orden, deja de ver. No tenga miedo, traiga cerveza. No tenga miedo, traiga cerveza. No tenga miedo, traiga cerveza. Y esto va para mi compadre Mario Amilés, Mi hermanito, nos vemos en la carretera Oye Mario, y estos son los guapachosos del vallenazo. Original Sé que mañana yo llego Llegó en la, la mañanita mañana. Voy a encontrar a mi mujer vuelta una leona Sé que mañana yo llego en la mañanita Voy a encontrar mi mujer vuelta una leona este Blusita, esos detalles que a ella más le gustan Muy desconfiado no le perderé de vista La cacha negra con el que pela la yuca No tenga miedo, mi miedo es mío No tenga miedo, mi miedo es mío ¿A dónde duermo? Dime Dios mío ¿A dónde duermo? Dime Dios mío Tres, dos botas mesa, y una botella dos mesa, y una botella bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno mi gente muchas gracias a la próxima les devuelvo el resto que ahora sí nos vamos que ahora sí nos vamos muchas gracias verdad de verdad ha sido un placer inmenso Compartir con ahora, todos amigo. ustedes, de verdad, gracias, gracias, verdad, gracias. Ahora, agradecido, ahora, verdad, ahora, por ahora, esperar esta noche, ahora, esperar a los guapachosos. Dejar un pedacito en su corazón y dejar entrar la música de los guapachosos, el bailante es placentero. Gracias, de verdad, mujeres lindas. Gracias a la gente de Chinú, de todas las veredas que se han venido a nivel regional o a nivel nacional, a este de Cartagena, a este que se vino Arjona, Bolívar, muchas gracias señoras y señores, en la presentación y animación, del... Julio